Nati Natasa sorprendió a todos con su pronunciado escote. Nati Natasa dejó sin aliento a sus seguidores luego de publicar en su cuenta de Instagram y adelanto de su próximo álbum. Mira su imagen. La cantante dominicana Nati Natasa es pura sensualidad y es una demostración en sus redes sociales con una fotografía explosiva en la luz, un tremendo escote. Acostada sobre la pared a cama con un modelo de animal print impreso del mundo en busca de manga, la diva del reggaeton. La intérprete de Pamala Yo publica la versión instantánea en su perfil de Instagram, donde tiene uno. Uno millones de seguidor haciendo enloquecer a sus fans de inmediato, no tardaron en llenar de halagos la publicación. Natalia Alexandra Gutiérrez Batista están acostumbrados a este tipo de fotografías de alto voltaje. Volvieron a llenar el posteo de piropos como diosa, reina, hermosa o maravillosa, dejando claro que encanta a la hermosa cantante en su faceta más seductora. En cuanto a la parte, la reggaetonera es el punto de partida para el registro más reciente de Illuminati Trabajo, la firma Calibre y el decimoquinto próximo y el vendedor con 17 puertas de las cuales ya conocernos algunas como y gusta o quién sabe. Además, el álbum vendrá con algunas sorpresas como dos colaboraciones con dos grandes artistas. Soy mía, con Cani García, el cual ya está adelantado Nación Natasa hace unos días, y te lo dije, con la brasileña Anita. Nati Natasa le quitó el aliento a sus seguidores con una foto infartante. La reggaetonera dominicana sigue haciendo de las suyas en las redes sociales mientras espera el lanzamiento de su primer disco. Nati Natasa siempre deslumbra con cada foto que sube a sus redes sociales. La vimos sin maquillaje, en sus épocas escolares, viajando por el mundo y hasta en traje de baño. Ahora le sacó el aliento a sus seguidores con una postal para el infarto. La reggaetonera dominicana, que pronto estará pisando suelo argentino, se mostró tirada en la cama y con poca ropa. La imagen superó los 350.000 likes y cosechó miles de piropos. En pocos días, Nati presentará su primer disco, Illuminati, que contará con 17 canciones. Entre ellas hay dos colaboraciones, Soy mía, con cani García, y Te lo dije, con la cantante brasileña Anita. A mediados de enero presentó el video de Pamela y arrasó con las reproducciones. ¿Quiere repetir el éxito que tuvieron sin pijama o criminal? Sus fans serán los encargados de demostrarlo. En una de las últimas fotos hot que subió, la artista recibió un picarolique de parte de un argentino, el Kun Agüero. Parece que el futbolista le sigue los pasos a la morocha y está atento a los posteos que hace, especialmente los de alto voltaje. Nati Natasa comparte una foto de cuando se portaba mal de niña. Como Lucía Nati cuando era una niña. La cantante dominicana ha sacado de dudas a sus millones de admiradores con una imagen en la que enseña cómo lucía cuando se portaba mal. La bachatera ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram donde podemos verla de pequeña, con una carita angelical que se aleja bastante de las facciones seductoras que posee a día de hoy. Ay Jesús uh, cuando me portaba mal, porque ahora me porto bien ha escrito la artista junto a la imagen. Sus fanáticos no han tardado en reaccionar ante el revelador retrato de Nati Natasa y le han regalado comentarios tales como. ¿Qué bonita eras de niña, y sigues siendo de mujer? Sigue progresando en todo aspecto de tu vida, la más bella, hermosa desde bebé o estabas divina, entre otros. A pesar de que Nati Natasha se ha atrevido a mostrar un recuerdo de su niñez en el que se aprecia su lado más infantil. Esta no es la primera vez que la intérprete de Pamela Yo comparte en las redes sociales algún que otro momento de su pasado. Hace poco la artista publicó una fotografía antigua en la que aparecía junto a su papá Alejandro Gutiérrez, con quien mantiene una estrecha y bonita relación. Desde Santiago. Aquí una foto mía hace dos añitos atrás junto a su suegro, bromeó la dominicana, En otra ocasión, compartió una instantánea de ella de adolescente y causó gran impacto entre sus seguidores debido a su gran parecido con la cantante estadounidense Selena Gómez. Nati Natasha y su adorable imagen de cuando se portaba mal. La cantante dominicana compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo y sus fanáticos la llenaron de elogios. Nati Natasa lanzará en breve el disco Illuminati y a través de su cuenta de Instagram viene generando intriga al compartir detalles de la grabación e imágenes promocionales. No obstante, la cantante dominicana también tuvo tiempo para relajarse en medio sus miles de responsabilidades y compartió con sus fanáticos una imagen de su niñez en los jueves de Almohadilla TVT o ubac Tuesday, en los que se publican fotos del recuerdo. En la publicación, se puede ver a Nati Natasa cuando era niña. Llevando un lazo rojo en el cabello y un vestido a cuadros rojos y azules. Almohadilla TVT Jesús Jesús cuando me portaba mal, porque ahora me porto bien, es el texto que acompaña la instantánea. A nueve horas de haberse subido, el posteo ya superó los 70.000 me gusta y tiene miles de comentarios de sus seguidores. Quienes destacan lo linda y dulce que se ve en la imagen. Aunque eso no fue todo, ya que horas antes, la reggaetonera compartió otra imagen en la misma red social donde luce muy sensual y que habría sido tomada durante las grabaciones de alguno de los videoclips de Illuminati, su nueva producción discográfica. Los seguidores de Nati Natasha quedaron en encantados con la fotografía, por lo que la publicación ya acumuló más de 320 mil me gusta y más de 1,800 comentarios de sus fans, en los que abundan los elogios para la cantante dominicana.